en el día de la fecha íbamos a tener dos reuniones puntualmente temprano con los cinco empresarios del sistema de transporte de la ciudad y luego estaba programada una reunión con la UTA pero fue suspendida en virtud del anuncio de cortes de puente que iba a llevar adelante el sindicato no compartimos esta metodología creemos que es una metodología del pasado sí creemos en las mesas de diálogo en las mesas de consenso y por eso era, era la invitación eh, estamos analizando un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia en el sistema de transporte de, de la ciudad se establecería además más, eh, serias sanciones a las empresas que incumplan con las obligaciones, sobre todo de carácter eh, laboral y por supuesto con lo que hace a la prestación del servicio, así que estamos avanzando en ese sentido. Y por el otro lado también se establecerían algunos mecanismos a fin de conocer fidedignamente cuál es la situación económica financiera del sistema de transporte a través de la realización de un pormenorizado estudio de costos que debería elevar el Ejecutivo. Se declararía además el sistema de transporte como servicio esencial con la finalidad de buscar que se garanticen prestaciones mínimas en caso de llevarse adelante medida de fuerza. Así que, bueno, estamos debatiendo con los distintos bloques políticos esta iniciativa y en base a los consensos que lleguemos vamos a estar seguramente sesionando en el día de hoy y el día de mañana. Estamos buscando soluciones de todo tipo. La verdad que la idea es que el, la medida de fuerza se levante lo antes posible garantizando, por supuesto, lo que son las acreencias de los trabajadores que creemos que es un derecho fundamental, pero también a los vecinos de San Salvador de Jujuy, el derecho a movilizarse, que hoy han sido, a través de este de esta pelea entre el sindicato y los empresarios, tomados de rehén. Así que, de alguna manera, buscando alternativas, esperemos que puedan solucionarse y que contemos con el transporte lo antes posible. Hemos sido invitados por el Consejo Deliberante para exponer la situación real del de, conflicto, y, bueno, y buscar una alternativa de solución. Básicamente la reunión prepa, eh, de carácter informativo para exponer cuáles son los verdaderos problemas. Hemos tenido la oportunidad de, de, de explicar digamos, cuál, en, en, en qué momento estamos parados, y, y, bueno, y que nuestra voluntad es resolverlo el, el problema, y bueno nos vamos a trabajar para, para, para ver si podemos en lo inmediato este, eh, levantar la medida, más allá de que no tenemos digamos, una respuesta eh, digamos satisfactoria en cuanto a, al verdadero problema que es tarifas y, y mayores ingresos de, de compensaciones de, de subsidio pero bueno tenemos la, la, la voluntad digamos la eh, pusieron el conocimiento de la voluntad que tiene el gobierno para, para apoyarnos a conseguir los recursos y a ver si podemos trabajar esto en el inmediato y bueno el concejal también es preocupado por esta situación que no es menor este, pero bueno, también eh, tenemos el acompañamiento de ellos para, para evaluar digamos, la situación y, y conseguir los recursos para, para solucionar el problema.